Ahí estaba estado yo en el castillo, en ese pico estuvimos la semana pasada Aunque hemos ido por ahí, por ahí, por ahí, hasta llegar aquí No podía haber elegido un camino más largo, pero bueno Hola muy buenos a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, parece que tenemos luz, ¿no? Pues es un foco Y bueno, yo tendría que estar ahora mismo de ruta y montando la maca para pasar la noche pero el caso es que el saco de dormir y todas estas cosas están en esta casa. Lo hemos cancelado y mañana, por la mañana, haremos la, la ruta, que son unos 20 kilómetros o así. Ay, mira el gatito, qué gracioso es, ¿eh? A ver si algún día podemos vivir en esta casa. Hoy vamos a dormir en modo cupa. Saco de dormir y calefacción de gas. Hola, muy buenos a todos. Hoy estamos en un nuevo día. Aquí quedarían lo que son... Bueno, esta es la ermita de San Cristóbal, que se llama. La podéis ver por ahí y hoy es un día bastante bonito despejado eh, por ahí teníamos los molinos y el otro día pues bueno tiramos por allí y hoy también vamos a tirar por allí eh, pero esta vez no subiremos a montaña sino que tiraremos todo el resto para allá a ver si conseguimos llegar a un castillo que me conozco yo vamos a empezar el caminito eso sí esta vez no llevamos bicis sino que vamos a patita qué está Pues nada eso. Pues ahí al fondo dejamos los molinos y ahí adelante es donde subimos, a esa cornisa de ahí, ese piquito de ahí, ahí es donde subimos la otra vez con la bici y bueno hoy parece que no hace un día tan horroroso, por la mañana pues hacía alrededor de 3-2 grados según he visto en el coche pero ahora mismo no hay mucho viento. Promete ser un día tranquilo y un buen día para, para caminar. Para distraerme por el camino, pues he afilado un palo. Primero tenemos que llegar a un sitio que se llama Fuentes Frías o algo de eso y luego bajar por la montaña hasta llegar al castillo. Usando el Google Maps he podido medir que hasta Fuentes Frías que es el primer sitio donde vamos a pararnos probablemente comamos allí depende de la hora que, que nos llegue ahora mismo son alrededor de las 12 pues son unos 6 kilómetros y medio la alegría que da un poquito de agua, ¿verdad? Es curioso porque allá en el fondo vale, hay como una especie de 4x4, no se ve porque es solo un puntito allí y pitando un poco todas las vacas salen corriendo al encuentro de, del vehículo. No sé qué es lo que le traerán, si pienso o alguna cosa de esas, pero es que estaban todas desperdigadas. Digo yo, ¿cómo hará el vaquero? Bueno, en este caso son dos vaqueras. ¿Cómo hará las vaqueras? ahí se oyen los gritos así que si eres de campo dos cosas tienes que, que cumplir tener un 4x4 de estos y luego saber gritar o saber gritar para que te escuchen las vacas porque si no, no hacen nada hay que imponer respeto este caminito de aquí es donde es el que nos llevaría al cerro que hay ahí, que es donde bajamos la última vez por ahí tenemos luz, molinos al fondo para que os situéis es donde tenemos el coche aparcado pero nosotros vamos a seguir hacia adelante. A partir de este punto ya empezamos a ver la otra vertiente, ¿no? Eh, por ahí enfrente pasa la carretera de Palencia. Allí más hacia la izquierda pues ya está Gredos, pero bueno, ya tirando un poquito más para allá. Así que nada, hemos cruzado la montañita y bajaremos hacia abajo a ver si se nos da bien y encontramos lo que buscamos a la derecha de aquí, muy cerca, estaría el castillo de Aunque os pese es curioso el nombre y luego, más a la izquierda, estaría cerca de Villaviciosa el castro Betón de Ulaca pero nosotros vamos al castillo de Aunque os pese A ver, si no calculo mal, creo que el castillo, de aunque espese, está justo ahí adelante. Lo que pasa es que, bueno, al ser de piedra, pues se camufla bastante bien. Pero es esa cosilla de ahí, ¿vale? Ese es el castillo. Desde aquí se ve bastante pequeño, pero luego cuando te acercas se ve mucho, <risa> mucho más grande. Eh, entraremos al castillo y tal, pero ahora mismo vamos primero a Aguas Frías. ¿Qué grillo más chulo tenemos aquí? Mira, mira, mira. Bueno, mira. Mira, qué No sé si querrá algo ese caballo, pero me está relinchando. Aunque bueno, ya se da la vuelta. Porque el otro le dice, pero no hagas el tonto con, con ese humano. A ver si te hace daño. Y ya ha vuelto con su madre. <risas> en este pinar de aquí, ¿vale? Que tenemos por aquí. Es donde pensaba pasar la noche ayer, pero debido a que hacía mucho frío y que no tenía el saco de dormir y todo eso pues eh, no me vine aquí pero la verdad es que yo creo que hubiera hecho bastante, bastante frío hoy así por el día ya no hace tanto frío pero por la noche bah, hubieran caído bastante las temperaturas y hubiera habido bastante aire nosotros vamos ahí abajo, ¿vale? por lo que veo hay bastantes coches, bueno, hay tres coches pues la verdad es que no conocía este pinar que tenemos aquí pero la verdad es que es extenso desde lejos parece poco cosa y como está entre montañas desde la carretera no se ve bueno pues nada, el sitio no está nada mal tenemos eh, pero es mesas modernas ¿no? pero también tenemos ruedas de molino está gracioso y aquí en el centro pues, tenemos una bonita fuente es un buen sitio para aparcarnos y comer algo. Mira que agua tan transparente. Súper limpia. Tenemos que bajar todo esto, todo esto, todo esto hasta llegar allá al fondo y... Uf. Todavía son unos cuantos kilómetros, ¿eh? Parece que por aquí han hecho una repoblación de 1.341.143 euros sin céntimos. <ríe> Para que os hagáis una idea, por ahí venimos Ese camino que hay ahí ¿Vale? Hemos estado en esta arboleda de aquí Y venimos de, también de por ahí arriba, de por ahí arriba, tal, tal Y otra vez, lo que vamos a hacer es bajar ahora En vez de ir hacia arriba, pues hacia abajo Mira el ternerito, que majete No sé cómo lo voy a hacer, pero el castillo está allí Y yo estoy aquí Así que no sé de qué manera voy a atajar, pero me gustaría llegar al castillo. Pues nada, nos toca cruzar el riachuelillo. <risas> Parece que en todas las aventuras me tengo que cruzar con un río. Casi que voy a tener medio que escalar, porque no veo ningún camino. Bueno, está este camino, pero creo que no lleva hasta arriba. Ya va quedando menos para llegar al castillo, pero bueno, venimos del camino de... Allí abajo es el que está ahí Y joder, la verdad es que no podía haber elegido Pegar el sitio para subir Porque es muy campo a través Yo sé que por el otro lado de la montaña Hay caminos y tal Y por ahí he ido alguna vez es más fácil Pero por aquí de frente imposible Y curiosamente por este camino veo huellas Así que no soy el único tonto Que se ha subido campo a través Ya está ya hemos llegado al castillo Dios santo Es que venimos de ahí abajo En nada nos hemos ha subido un desnivel enorme Bueno, ahí al fondo, aunque no se ve mucho Esa montaña medio morada que se ve ahí Después de esta que hay aquí Es donde está el coche aparcado Pues vale, ya hemos asediado el castillo Vamos a intentar subir a una de estas al menos de aquí Pues este es el interior de un castillo Vamos a pasar La puerta del castillo Y este es el patio interior Está chulo, ¿eh? Creo que la última vez subí a las almenas por esa partecita de aquí. Tienen una buena panorámica aquí, la verdad, ¿eh? Tienen una muy buena panorámica. Todavía no hemos subido arriba, ¿eh? Estamos en el patio. Y así, no imaginaos, mira qué altura tiene. Una altura enorme. a pesar de ser esto de madera todavía aguanta un poquito así que vamos a ver si podemos subir hasta arriba bueno pues estas son las vistas desde aquí arriba vale estamos en lo alto Vale, estamos en lo alto del de castillo curiosamente aquí hay una bañera no me preguntes por qué porque a lo mejor o para recoger lluvia agua de lluvia o para darse un bañito el marqués no tengo ni idea, pero mirad que vistas Esas cornisas que veis allí, ahí es donde estuvimos el otro día. Ese, esa colina por ahí, pues por también hemos pasado, por este caminado por aquí, por aquí. Hemos ido hasta la derecha, hemos bajado, luego hemos bajado por aquí y luego hemos llegado hasta aquí arriba. pocos y parió la abuela que se dice que me he subido yo al castillo si es que para que me subo cuando hay niños delante porque bueno hay una especie de pared por donde puedes subir al castillo y pues ha subido la familia entera al castillo y se ha subido también hasta Almena porque claro pues hay que explorar y el problema de este sitio es que no tiene no tiene ningún tipo de protección y podrías caer por aquí vale Tienes una buena caída aquí, y también tienes una buena caída aquí, ¿vale? Y como bien sabéis, pues a los chavales pues, le gusta hacer el tonto y jugársela delante de los padres, ¿no? Y bueno, pues al final pues, le ha pegado un collejón al niño, y el niño se ha puesto a llorar, ¿qué le vamos a hacer? Si tenéis hijos, no los llevéis a este tipo de sitios porque... Tienes el peligro de que, de que se caigan o de que hagan el tonto Y estos sitios no están en buen estado Bueno, a partir de aquí ya me bajaré andando Y, y ya me, me recogen El coche ya, ya lo buscaré, lo iré a buscar Porque está ahora mismo muy lejos Andando no puedo ir Muy bonito el castillo Esta sería la puerta principal con el escudo de armas Ay, La verdad es que es un sitio precioso. Así con el atardecer el castillo está increíble. Bueno, pues el castillo ya queda atrás. Ay, ¡Santo! ¡Qué agotamiento! Bueno, como podéis ver ahora mismo, la ruta han sido unos 24 kilómetros desde el puerto de Navalmoral, en la ermita de San Cristóbal hasta Mironcillo, que es el pueblo que está más o menos por ahí abajo. Así que nada, 24 kilómetros. Ahora mismo son las 7 de la tarde, eh, todavía no hemos concluido ruta, pero más o menos hemos empezado a eso de las 10 o así, 10 y media. Así que vamos a decir que hemos andado unas 9 horas. Y yo creo que este es el mejor sitio para despedirme porque es un sitio bastante increíble y bastante chulo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!